Para comenzar con el tema, voy a tomar como referencia un píxel aislado, voy a poner un color rosado como ejemplo. El píxel específicamente para este color contiene los siguientes valores. 201 en el canal de rojo, 46 en el canal verde y 140 en el canal azul. Los cuales tienen una resolución convencional de 0 a 255, aunque existen otros sistemas con una mayor resolución por canal. Para convertir una imagen a escala de grises solo voy a explicar dos. Para este primer método usaré aritmética básica. Voy a sumar los tres valores de cada uno de los canales y lo voy a dividir entre tres. El resultado nos dará 129. Los valores anteriores de los canales los descarto y reemplazo por el promedio que es 129. Siendo los tres canales 129, vuelvo a recomponer el píxel y debido a la naturaleza del espacio de color RGB, al ser iguales, el resultado será un color en la escala de grises o sin saturación, como en el recuadro. Ahora comparo con el anterior, con sus valores por canal correspondientes y te muestro un ejemplo de la imagen ya convertida. Claro que lo que vimos fue solo el, el ejemplo de un píxel, pero si convertimos cada uno de los píxeles, ese va a ser el resultado. En el siguiente método voy a utilizar un color distinto entre verde y turquesa. Lo descomponemos como ya hicimos anteriormente, en este caso es 43 para rojo, 208 para verde y 165 para azul. Este método es más sencillo, solo descartaremos los valores del canal verde y azul, y el rojo lo conservamos. Entonces ponemos el mismo valor del canal rojo que es 43 en el azul y el verde. Recompongo el píxel y el resultado es un color en la escala de grises o no saturado, solo que esta vez es más oscuro que el anterior. Ahora te muestro la diferencia entre el píxel de entrada y el píxel de salida. Finalmente también la muestra de una imagen convertida con todos los píxeles. Este. Ahora, vamos, ahora vemos la diferencia entre el primero y el segundo método. El de la izquierda se ve con un contraste más bajo que el de la derecha. Los colores claros de la derecha van en función de qué tanta tonalidad de rojo tenía el píxel convertido. Los colores blancos son más claros debido a que los blancos totales tienen un nivel máximo en todos los canales. Por lo tanto, entre más cercanos al blanco es el color, más rojo tiene. Sin embargo, los colores que en la imagen original se veían con tonalidades verdes y azules, podemos ver que solo son un poco más oscuras, pues no dependen directamente de un canal, sino del promedio de los tres. Hago una sub sobreposición de las imágenes y los comparo haciendo una transición entre ellos. Este es el método A y este es el método B. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es crear la estructura básica de HTML. y voy a crear un elemento de html canvas en este caso el ancho y el alto va a ser el equivalente a la imagen no, eso no, es, no debe ser necesariamente así pero para este caso lo voy a hacer para que quede justo y la id va a ser la manera que vamos a devolver la referencia en el javascript aquí es donde tenemos la referencia al mismo Y de, la misma referencia, y de la misma referencia vamos a obtener el, el contexto interno que viene siendo como el plano donde vamos a dibujar, el, ya se digamos dicho de otro modo el lienzo o el canvas vamos a cargar la imagen por medio de un, el, de un elemento image que es lo mismo que un img de html nuestra, ima nuestra imagen se llama sample.jpg sample.jpg voy a cambiar un poco el estilo para que sea de fondo negro lo primero que voy a hacer cuando ya cargue la imagen desde el archivo voy a dibujarla para que aparezcan con sus colores originales para eso voy a utilizar la función que se llama drawImage que dibuja una imagen previamente cargada con la, con la coordenada de x0 y con la, la coordenada de y0 Creo que no es así. Ahí está, es al revés. Es con el primero dándole la imagen que ya habíamos cargado con una posición de X y una posición de Y que viene siendo 0. Ahora lo que voy a hacer es crear dos botones que aparezcan debajo de la imagen que va a ser para una para convertirlo con el método A y otra para convertirlo con el método B. Ok, ahí ya tengo las dos, los dos funciones que, digo, las los botones que van a llamar a las funciones que se llaman método A y método B. Vamos a crear primero el del método A. Para obtener el, la, la información del, de la imagen vamos a utilizar una función que se llama getImageData que pertenece al contexto del canvas debemos decir desde qué posición de x y desde qué posición de y queremos tomar hasta los hasta x y y de las posiciones finales para recortar de una manera decirle qué segmento de la imagen vamos a tomar vamos a tomar toda la imagen completa así y vamos a eh, la, el contenido que devuelve get GetImageData es, son todos los bytes de información que contiene la imagen pero ya ya en un formato de cuatro canales no ya no es un formato de jpg ni png sino que eh, en memoria ya está descomprimido con lo cual es un vamos a obtener digamos el, los canales todos los canales de, de color pero no están divididos sino que nosotros vamos a obtener eh, en segmentos los, aquí en este caso los canales son cuatro porque aunque en el ejemplo yo mencioné que son el, el rojo, el verde y el azul hay un cuarto canal que es el del alfa pero como es una imagen que no vamos a considerar el alfa nada más lo vamos a, a, a dejar pasar que sería recorrer los bytes de esta manera para obtener el rojo es el primero de, lo, de todos los elementos de, de, quiero decir el rojo siempre está al principio en, en la imagen como vamos a hacer por segmento debemos de multiplicarlo por el tamaño del segmento que en este caso sería 4 porque son 4 bytes por cada color por lo tanto si el índice es 0, o sea si es el primero el rojo va a estar en la posición 0 para el caso del verde va a ser algo muy parecido multiplicado por 4 también solo que le vamos a sumar 1 esto va a ser el índice por 4 y el resultado va a ser más uno ese va a ser la posición y el caso del azul igual pero va a ser más 2 como ya habíamos visto vamos a, vamos a tomar los tres valores verde más azul dividido entre 3 y esto va a ser va, el valor final de manera que si ponemos data.data .data index por 4 es igual a valor esto lo, lo copio y le pongo más 1 más 2 ok son tres nada más, más uno y más dos para eh, como decíamos en el ejemplo el valor final lo vamos a replicar en los tres canales y el resultado va a ser el mismo data pero ahora vamos a llamar a la función que se llama put putImageData 00 es la posición en la que lo vamos a colocar. Y ya vemos cómo funciona. Presionamos el botón de método A y va a convertir la imagen exactamente a como lo habíamos visto en el ejemplo. Ahora vamos a crear el botón del método B. Este como ya he mencionado en, en la explicación, nada más vamos a tomar el rojo y replicarlo en todos los lugares. presionamos botón método B y ya me lo convierta como estaba el B método A método B método A método B para que se muestren las dos imágenes al mismo tiempo que sería más sencillo de comparar el resultado vamos a crear otros dos canvas adicionales Y vamos a colocar el. vamos a cambiar la parte de donde obtenemos donde ponemos la información, el put image data para los dos casos, para la función A y para la función B. Método A y método B. Pero en lugar de poner el context vamos a poner el que le corresponde, que en este caso para el ACA context A. Y para el B context B. Aquí debe ser también su correspondiente, Canvas A y Canvas B. Y simplemente vamos a llamar las funciones una vez que se haya cargado la imagen. Vamos a ver qué pasa. Vamos a abrir el navegador. y ahí está ahí me aparecen las tres imágenes lo voy a hacer el más grande para que a ver si nos deja si caben las tres voy a quitar un poco de zoom y ahí están las tres imágenes la original la de método de promedio y la de método del de, de solo tomar el canal rojo